Hola, buenas pues para los que no me conozcáis, me llamo Elena Ordóñez. soy profesional en la IFBB Pro League, en la NPC, me hice profesional aquí en, en España. Y bueno, pues quería hacer un vídeo enfocado un poco al bueno enfocado al, al glúteo, ya que me lo pedí mucho pues las chicas por Instagram, incluso las chicas que asesoro, es una de las cosas que, que más nos preocupa, que más nos obsesiona a las chicas. Y bueno, pues este vídeo va un poco de enseñaros cómo poder trabajar el, el glúteo, ¿vale? Pues para comenzar a entenderlo hay que saber que el glúteo está formado, bueno es el músculo más grande que, que tenemos en el cuerpo humano, por lo tanto hay que trabajarlo con muchísima intensidad, ¿vale? Eh, está compuesto por tres partes, eh, glúteo mayor, medio y menor y cada uno tiene su función, por lo tanto cada uno hay que trabajarlo de, de manera diferente. ...por lo tanto ahora voy a hacer un pequeño entreno... ...de cómo trabajar el, el glúteo... ...vamos a comenzar por trabajo de ejercicios compuestos... ...y terminaremos con específicos. Bueno pues como he dicho... Eh, ...comenzaremos por los, por los ejercicios compuestos... ¿vale? Eh, ...vamos a comenzar con la sentadilla sumo... ...hay que colocarnos con la pose de los pies más abiertas... ...por eso se le llama sumo... ...y al subir inclinar la, la cadera hacia adelante, ¿vale?... ...apretando bien el glúteo... ...este ejercicio lo podemos hacer tanto eh, con barra... ...como con mancuernas... ...si lo hacemos con mancuernas... ...sería bueno que se trabajase entre dos estís... ...para que podamos, podamos bajar mucho más... ...a la hora de hacer el movimiento... Pues el siguiente ejercicio que, que vamos a hacer, otra vez compuesto, porque vamos a seguir trabajando no solamente únicamente el glúteo, sino todas las partes de, de la pierna, van a ser las zancadas. Las zancadas tenemos dos versiones diferentes, podemos hacerlas normal en el suelo, andando, podemos hacerlas de, de varias versiones o incluso la, la búlgara, ¿vale? La búlgara sería con un pie sobrepuesto en algún tipo de, de banco, igual, zancadas, ¿vale? .voy a hacerlas en este, en este momento normal. .hay que entender la inclinación en la, que, en la que vamos a trabajarlo. .tenemos que inclinarlos un pelín más hacia adelante para que trabaje más. .el glúteo que el cuádriceps. .cuando queramos trabajar el cuádriceps es al contrario, pero en este caso, como el entrenamiento va a ser sobre glúteo, inclinarnos un pelín más hacia adelante, ¿vale? Vale, pues el tercer y último ejercicio, habría muchos más... ...pero bueno, vamos a poner un par de ejemplos, dos, tres ejemplos de, de cada uno... ...para no aburrir mucho... Eh, ...sería el peso muerto... ...peso muerto para glúteo, no peso muerto para femoral... ...aunque también lo trabajemos, ¿vale?... ...pero trabajamos muchísimo más el glúteo que femoral y espalda... Eh, ...nuestra posición va a ser con las rodillas un poquito flexionadas... ...ahí... ...una bajada media y arriba... Apretamos hacia adelante. Ahora haremos el ejemplo. Bueno, y ya ha acabado lo, eh, la explicación de los ejercicios compuestos, ahora vamos a los ejercicios específicos de glúteo. El primero que vamos a hacer es el hip-track, que lo podemos realizar en varias versiones, o sea, lo podemos realizar con, con una barra o bien con máquina, como vamos a hacer en este caso. Eh, aquí, al igual que antes hemos tenido una, una anteversión de, de pelvis, aquí vamos a tener retroversión y anteversión de, de pelvis, y tenemos que apretar también arriba o sea, cuando estemos arriba mantener el peso, intentar mantenerlo y contraer bien el, el glúteo. Este tipo de ejercicio va a trabajar sobre todo el glúteo mayor, que es el más voluminoso de, de todos y es el que más forma o el más estético, por, por decirlo de alguna manera, es. ...pues el segundo ejercicio que vamos a realizar... ...específico para glúteos... ...van a ser las aperturas en, en máquina... ...vamos a trabajar el glúteo medio... ...el glúteo medio se encarga de, de la rotación de, de la cadera... ...y de la abducción de, de la cadera... ...al igual que el menor... ...y esta es una de las máquinas que, que trabaja el glúteo medio... ...vamos a hacer tres posiciones de, de espalda... ...no únicamente la que estamos habituadas a hacer... De, ...totalmente pegada a al asiento de, de la máquina, sino vamos a hacer tres posiciones diferentes, porque dentro de esas tres posiciones diferentes vamos a notar las distintas partes del, del glúteo, así que vamos a hacerla, a, por ejemplo, cinco repeticiones a una, a una posición de la espalda, cinco repeticiones unos 30 grados más inclinadas y otras cinco repeticiones unos 60 grados ya más inclinadas. Bueno, y por último ejercicio de los específicos que estamos hablando de glúteos, eh, va a ser o bien la sentadilla lateral o patada lateral en, en el ejercicio multicadera. Aquí vamos a trabajar el glúteo menor, ya que tiene un trabajo de abducción, que es una de sus funciones, que es separar las piernas. Así que vamos a realizar el último ejercicio de glúteo, específico para glúteo, entre los muchos que se pueden hacer, espero que os guste y ha sido un placer.